La directora del Distrito Educativo 0705, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, de Lidania Rosario, reaccionó ante la paralización de la docencia en el Politécnico Manuel María Castillo. Afirma realizan las diligencias pertinentes para resolver la problemática. Ellos nos entregaron el pliego de demandas. Nosotros le dimos una explicación de cada uno de los puntos, el por qué.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 Sí le explicamos todo el proceso a los estudiantes, pero ellos no han accedido en ningún momento a bajar un poquito la guardia, porque también ellos tienen que entender. Nosotros entendemos su necesidad y no nos hemos parado ni un momento para tratar de solucionar eh, esta parte, pero también le hicimos entender o por lo menos le explicamos los procesos que hemos llevado a cabo y todo el seguimiento que le hemos dado, tanto desde aquí como con la regional.